Y parte de nuestro análisis siempre es el siguiente. Como no tengo una bola mágica, pero sí veo los acontecimientos. La gente me pregunta en la calle, pero Pitágoras, tú haces sondeo y siempre haces análisis. Eh, un día las cosas que tú entiendes que están bien, las la comenta positivamente y critica lo mal y al otro día. Y puede coincidir con algunos eh, pues, eh, momentos políticos de alguien, coincidir con otros y contradecirlo. Bueno, porque nosotros formamos parte de, de esa dialéctica y de esa interacción que vive el país, que no está estática, en constante cambio cuando se trata de asuntos políticos. Pero, si usted me pregunta a mí, Pitágoras, ¿quién tú crees que va a ganar las elecciones? Yo no tengo una bola mágica. Es probable que, como dicen las encuestas que ellos han hecho, Gane Luis Abinader en primera vuelta. Vamos a esperar lo que dice Galo. No hay que desesperarse, digo yo. Todo el mundo sabe que es la más creíble. Si es que sale ante los comentarios y rumores que hay de amenazas a sus dueños y cosas. Y de todas esas bocinas y los bocingleros y todas esas cuestiones. Adelantándose a todo esto. Y a lo mejor ya hay un gabinete y hay ideas para hacerlo todo bien. Y a lo mejor ya ya ha pensado en quién le van a designar. Y hay gente que ya desde su casa, desde ahora, está celebrando que cuando Luis sea presidente, se va a sentar, se van a poner la ñoña y va para una función. Cosa que está bien. Y si usted me pregunta, a lo mejor gana en primera vuelta. ¿Sí? Puede ganar el penco. Sabrá Dios también, este pueblo es un pueblo impredecible. balaguer siempre aparecía perdido. Y en las últimas cuatro semanas hacía campaña y ganaba. Daba fundita, cuarto. Y ahora veo lo mismo. Una campaña sin propuestas de todos los candidatos. El único que vi que agotó diez minutitos que hizo su propuesta es Guillermo y no tenía más ni la posibilidad de llegar a nada. Incluso su noble esposa, que la veo aspirando a diputada en el ojalá que ahora celeste llegara a una posición, de una mujer como esa, estuvo en la Junta, Macorizana, hizo un trabajo extraordinario. Por eso no formó parte de esta coyoca del bloque que había que poner ahí, manejable maleables. Y ella denunció, no, yo no voy a recibir los cuatro, bueno, ese es otro tema. Y por eso no estaba ahí. Usted me pregunta a mí, ¿va a cambiar y va a progresar el país? No. Si gana Luis, se sustituye un grupo por otro. Si se queda el PLD, ellos siguen chupando de la teta. Ese es el panorama entre ellos dos. Ah, Leonel, que no sueñe parte de, de esa cuestión, a menos que Leonel decida. Y él ya publicó ayer en la prensa y dijo no, yo no vuelvo al PLD ni que me maten por cuestión de honor. Él dice eso, pero entonces Peñaguaba está atacando a Luis, que es supuesto su aliado. Y hablando de que pudieran coquetear en una segunda vuelta y volver y que, y que lo del PLD decepcionado por el PENCO podrían votar por Leonel. Y lo que tenga, pues esa, pues esa, pues esa mentira y pues toda esa cosa que te para generar ámbito eh, a través de comentarios que todo el mundo sabe que están prehechos. Y yo le pregunto a ustedes. Hay una suficiente motivación. En algún momento yo dije, bueno, por pues cualquiera va a votar, cualquiera. Cualquiera participa del la... evento. No vale la pena. Para mí, ustedes vayan. hagan Lleven su funda en la cabeza, en las manos. Llévense un gato prieto. Pónganse como los extraterrestres. O si quieren, vayan sin nada. Vayan a votar. Masivamente, vayan todos. Pero yo veo que como no hay propuesta y ninguno propone nada distinto, lo que se cambia cada cuatro años es un grupo de ladrones por otro. No se votan por propuesta. No se votan por proyecto de nación. Se vota por más de lo mismo. Si se queda el PLD, yo hice un cálculo. Estaba viendo unos números ahí de la, del conet y del ANC que decía que a nivel privado existen alrededor de un millón seiscientos mil trabajadores formales. ¿Qué estado tendría entre 70.0 mil y 80.0? mil, Si mis cifras no fallan, mil y 80.0 son 2.400.000. Si el ingeniero está aquí, si la matemática funciona, güey. Pues. A veces la cosa de palito funciona, pues yo lo que soy abogado. Pero a veces uno sabe sumar 2 más 2 son 4. Aunque en política no es así. En política más dos más no son cuatro. Si gana. Luis Abinader hay que hablar de desempleo, no, no va de desempleo va a un grupo de 800 mil botellas a ser sustituido por otro grupo de 800 mil la tarjeta ahora que cobra de acuerdo a la propuesta de él 5 mil pesos él se le va a llamar la doble, le va a dar el doble dice él que 10 mil y se sustituirá un grupo por otro un grupo de ricos, millonarios saldrá si gana Luis y sustituir esas botellas y no habrá la manera de sustituir eso porque el compromiso político con el clientelismo sigue y no se pueden quitar ni los empleos ni las botellas 400.000 empleos y 400.000 botellas que son mil lo que si ustedes encontraron ahora ustedes sabían qué datos dio la empresa privada y el ángel que ahora después que pase esta pandemia ya han contabilizado que prácticamente la mitad del millón seiscientos mil empleados no encontrará su empleo, y en vez de darle la protección que acogió el Estado ahí se habrá desempleo un 800 mil 8 y 8 no son 16 que son un millón seiscientos mil la mitad estará fuera como yo lo dije aquí, recuerda que me dijeron ah tú eres loco si sí, se va a encontrar con esta situación y mucha gente ya la ha tenido, usted recuerda que me siento diciendo llamada: mírame, me sacaron de trabajo, no me pagaron mi prestación, me votaron. Esa es la situación del país. ¿Va a cambiar con uno u otro grupo? No. Aunque este país quiere sacar al PLD, porque está harto del PLD. 20 años un grupo saqueando, pero cuando venga otro grupo encontrará qué situación. Que va a lo mismo. Los grupos que rodean van a lo mismo. Aquí no se vota por el mejor y el más bueno. Aquí se vota por el menos malo y el menos ladrón. Y el que llegue va a encontrar una situación difícil, una situación de empréstito. Danilo ha cogido y ha endeudado el país como nadie, la historia de este país, totalmente endeudado, con una crisis económica generada por una pandemia, con una crisis de salud hospitalaria, de un sistema que demostró que no sirve, que ha colapsado con una tasa casi al 60 por 1 del dólar, con incremento de los precios del petróleo por el barril y aquí el combustible y una situación de inestabilidad económica cambiaria completa. No es fácil, tiene que ser un mago el que vaya a llegar ahí. Por mí puede ser cualquiera, porque ninguno sirve. En República Dominicana se ha permeado y ustedes han visto como a cada presidente le han indilgado. Su relación con algún narcotraficante que le aporta su campaña. Y a cada rato ustedes ven cómo agarran a Fulano y su metano, que estaba dentro de tal partido y que el narcotráfico lo agarró y que estaba pidiendo dentro de tal o de cual. Porque es lo mismo, la misma vasofia. Van con lo mismo. Y aquí en este país se ha puesto que cada quien lucha por conseguir su botella y su cuarto y su empleo en el gobierno. Sálvese quien pueda. Y el presidente que llegue de quédate en casa va a encontrar el salve quien pueda. Y ahí entonces, ojalá el dominicano reflexione. Como he reflexionado yo en todo este tiempo. No vale la pena. Yo, en lo particular, Dios en el Rafael Pitágorá Vargas Abreu, se va a quedar sentado en su casa ese día, tomando, comiéndome algún sancochito. O disfrutando de la comida que siempre tenemos en casa. Porque el sistema es lo mismo. No existe ninguna motivación. Y el que va, va a votar por cuarto o porque tiene la esperanza de conseguir una botella o un cargo en el gobierno. Es más de la misma basura. Más de los mismos contenidos y panfletos y bancartas así pancarta vacía que, que si yo llego voy a cambiar el país que si yo llego voy a resolver mentira del diablo no, no va a resolver nada el país seguirá estancado igual y los que venden megaproyectos estuvieron por ahí lo que hicieron fue vender y saquear el estado y lo que han estado durante 20 años han saqueado el estado pero esta sociedad tiene un hartazgo de ellos pero es más de lo mismo. Y por eso yo entiendo que para mí no existe la suficiente motivación para yo ir a arriesgarme. Ya todo el mundo le perdió el miedo al COVID-19 y al contagio. Yo dije aquí con las elecciones municipales, si van, va a haber muchos muertos, muchos contagiados y esa cifra que nos dan, ustedes saben que son maquilladas todas. La situación que pasó aquí en este hogar, en este país, todo el mundo sabe. Aquí estaba la gente enterrando a sus muertos. Ah, que mucha gente habla. Lo que pasa es que cada quien, ah, no, que murió de dengue. Ah, no, que murió de gripe. Ah, no, que murió de la presión. Ah, no, nadie verificó nada de eso porque aquí cada quien decidió no irse a los centros carcelarios. Digo, a los centros creados, improvisados, llamaban centros de, de rehabilitación que se convirtieron en una especie de preventiva, el centro de, de cosas, y la gente le cogió miedo a eso y no ser maltratado. Yo puse los testimonios aquí por un tubo. Y eso era, yo hasta una idea, le digo, un error mío. No, pero mire, toda pues esa gente que me llama aquí, ya me tienen loco, mañana, tarde y noche, vayan a auxiliarle. Ya le dieron su tarjeta, ya le dieron su bono gas ya le dieron su bono luz, ya le dieron su fundita y ya están artillados Y no saben que esos programas que ustedes le incluyeron, el FASE y todo lo demás, desaparecen ahora en junio. Se lo prometen hasta julio, pero desaparecen ahora. Porque yo lo que quieren es que la mayoría de ustedes vaya a votar.